Benjamín Vicuña confesó cómo sobrelleva la muerte de su hija Blanca. Tras siete años de su fallecimiento, el actor se refirió a su primogénita, fruto de su relación con Pampita, y conmovió a todos. Se extraña a morir, pero con amor y fe se reconstruye. El dolor puede transformarse en una sonrisa. Lee más, en la nota. El 8 de septiembre de 2012 La vida de Carolina Pampita Ardoain y ni Benjamín Vicuña cambió para siempre cuando sufrieron la pérdida de Blanca, su hija de 6 años. A partir de ese entonces, ambos la recuerdan cada día entre lágrimas y sonrisas. Así lo manifestó el chileno en una entrevista radial en el ciclo radial Modo Sábado. Es un tema profundo. Yo tengo una formación a la fuerza, o no, pero católica y cristiana del colegio, de muchos años, expresó. Y continuó conmovido, luego, por los golpes de la vida y por los acontecimientos que todos conocemos, perdí la fe con la misma fuerza con la que me la inculcaron. Pero así y todo creo que hoy, sobre todo en momentos de profundo dolor, la fe sigue estando y es una gran ayuda en mi caso. Además, admitió que la pérdida de un hijo es insuperable y que el dolor y el duelo son absolutamente personales. No hay una receta. Se extraña a morir, pero con amor y fe se reconstruye. El dolor puede transformarse en una sonrisa. El tiempo es todo. Pero la vida, Dios y la naturaleza te dan cosas maravillosas, finalizó. Benjamín Vicuña se abrió como nunca al hablar de la muerte de su hija Blanca. En una charla abierta, profunda y distendida, Benjamín Vicuña, 39, habló este lunes en el diario de Mariana, el 13, a las 14.30, de su carrera en Argentina. Su separación de Carolina Pampita Ardoain, 40, y la relación que mantiene con Eugenia China Suárez, 25, quien acaba de dar a luz a Magnolia, la primera hija que tienen en común. Sin embargo, el momento más emotivo, y quizás el más importante de la entrevista fue cuando el actor chileno y padre de familia recordó a Blanca, su hija fallecida en 2012 con apenas seis años. Es difícil hablar del tema. De hecho, después de ya varios años decidí abrir un poco la puerta por la cantidad de personas que ven en mí por ahí un referente para pasar por una tragedia. Comenzó diciendo el protagonista de la serie de Fox, Sitiados.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 En ese momento de la entrevista con Mariana Fabiani, 43, quien también es madre, Benjamín destacó el nacimiento de Magnolia y al respecto dijo. Con un bebé recién nacido, yo no puedo dejar de decir que la vida hay que vivirla, hay que apostar por ella, honrarla. Entonces, Fambiani le preguntó al galán cuánto le había costado llegar a esa postura. Son muchas las etapas. La rabia, la incomprensión, desarmarse completamente y en mi caso, empezar a juntar los pedazos, respondió Vicuña. Es bonito cuando algo tan doloroso puede llegar a ser también tu inspiración. Para mí Blanca es mi inspiración de vida y en el trabajo". La recuerdo constantemente con sus hermanos. Hablamos de ella y ahí volvemos a los niños y su forma de dramatizar las cosas. Está acá con nosotros, agregó emocionado al remorar esas charlas con sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Pampita. En cuanto a los meses posteriores a la muerte de Blanca, cuya partida conmocionó a todos, el artista trasandino contó que para canalizar ese dolor se volcó en su trabajo, Pero fue muy abstracto. Hice películas como por ejemplo La memoria del agua, que abordaba el duelo de dos padres jóvenes por la pérdida de un hijo, y dejé mi vida en eso. Hacia el final de su relato, Vicuña también contó cómo su experiencia lo había acercado a muchas personas que habían atravesado o estaban pasando por una situación similar. Antes era muy receloso de hablar de algo sagrado en mi vida y de a poco, si alguien está viendo esto y le sirve, enhorabuena, finalizó. Benjamín Vicuña sobre el fallecimiento de su hija, desde ese día mi vida se partió en dos. El actor profundizó en el dolor que significó la muerte de la pequeña Blanca, de seis años. Pasa el tiempo y cada uno tiene su forma de vivir el duelo y de asimilar algo que es imposible de entender, confesó. Dicen que la pérdida de un hijo es el mayor dolor que puede vivir una persona. Lamentablemente fue algo que le tocó vivir al destacado actor chileno Benjamín Vicuña y su expareja Carolina Ardoain, Pampita. Quien en septiembre de 2012 debieron enfrentar el fallecimiento de su pequeña hija Blanca, de 6 años. Desde ese día mi vida se partió en dos, y obvio que eso te hace ver las situaciones de una forma distinta. Pasa el tiempo y cada uno tiene su forma de vivir el duelo y de asimilar algo que es imposible de entender, sostuvo Vicuña en conversación con revista Caras. De igual modo, sostuvo que sus otros hijos y un trabajo de índole espiritual han sido las claves para sobrellevar la pérdida de la menor. La pulsión de la vida, sentirla ayuda mucho. También mirar a mis hijos, en ellos veo a Blanca. Y con un trabajo espiritual y terapéutico en el cual creo y no abandoné. El teatro también es luego de que partió Blanca, lo primero que hice fue hacer teatro con Daniel Veronese con Los Elegidos, que significó abandonarme por un rato, lo que fue fundamental. Estaba viviendo el peor dolor de mi vida y ponerte en lugar de otro, ¿te desdobla?, algo maravilloso que me regala mi oficio. Es un camino personal, confesó. Como fue público lo de Blanca, cambió muchas vidas. Así lo percibí y así me lo hicieron ver miles de personas que me escribieron contándome sus experiencias. En un momento sentí que debía agradecer esa ola de cariño que viví hace seis años. Si bien guardo mis grandes secretos, mi intimidad y sufrimiento, de a poco he ido soltando y compartiendo mi dolor como ahora en esta entrevista. Es agradecimiento a tanto amor y cariño que recibí en el momento más difícil de mi vida, agregó. Otro tema del que habló fue la tragedia que golpeó a su colega en la actuación, Leonor Varela. La muerte de Mateo hace unas semanas, hijo de Leonor y Lucas Akoskin fue terrible. Me escribieron, tuve un diálogo privado con ellos y es durísimo. Te transformas en una especie de ministro del dolor. Volví a vivir esa desesperación de no poder respirar, de no entender nada, señaló. Por último, consultado sobre si el tiempo ayuda a salir adelante, el actor fue enfático. La pena no te abandona nunca, ocupa un lugar y aprendes a convivir con ella. Hay que entender que esto es un maratón muy largo, debes aprender a dosificar la pena para que no te invadan las crisis de pánico que te paralizan. Y permitirse llorar. Pasarlo mal, finalizó.